¿Cuáles son esas predicciones para 2023 en lo que tiene que ver con el emprendimiento en América Latina? Pues me da mucho gusto saludar a Man, que hace parte de 30, él es cofundador. Bienvenido, Man, y qué rico que vamos a hablar de este tema. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Encantado de estar aquí para comentar un poco pues, sobre las predicciones ¿no? que vemos que y cómo podemos ayudar a los micronegocios de toda América Latina. Uh -huh. un bueno, yo creo que empecemos por hablar sobre lo que tiene que ver con las, las inversiones. ¿Qué panorama se ve para lo que tiene que ver con inversiones en este 2023 en lo que refiere al emprendimiento? Muy bien. Nosotros, pues, eh, lo que hemos visto ¿no? desde 30 y sobre todo, pues, en temas de inversiones, sobre todo más enfocadas ¿no? en el mundo tecnológico, lo que hemos visto que desde mitad, del año pasado, ¿no? pues, ha ido eh, bajando, pues, eh, los niveles de inversión, pues, en, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y... Pues a nivel mundial y vemos ¿no? que esto pues, puede seguir ¿no? en 2023 eh, debido pues, a las tasas de, de intereses ¿no? que, que han ido subiendo durante el año pasado y creemos que, sobre todo, pues, iniciando ¿no? este año pues, todavía eh, se va a ver niveles bajos de, de inversión y puede ser, ¿no? todavía pues, eh, hay bastante incertidumbre que hacia finales de año eh, veamos pues, una recuperación ahí. ¿no? Entonces, creemos que es un año pues, donde la inversión pues, va a ser más bien baja, donde pues, los negocios ¿no? que pueden requerir inversión pues, tienen que apretar un poco más, ¿no? como sus bolsillos, entender mejor eh, sus números. Y es por eso pues, que tenemos ahí unos consejos, ¿no? como para los negocios, eh, pues, para que entiendan mejor ¿no? cómo enfrentar este año. Bueno, miremos cuál es el movimiento que se va a ver en sí. lo que tiene que ver con eh, fusiones, adquisiciones, todo ese tipo de transacciones entre empresas. Buenísima pregunta. O sea, a nivel de inversión directa, ¿no? Como te decía, pues seguramente pues, se mantenga como los niveles, ¿no? De a finales del año pasado. A nivel de fusiones y adquisiciones, en mi opinión, pues ahí creo que es algo que este año va a aumentar, ¿no? Porque las oportunidades eh, eh, creo que van a crecer debido a que cada vez pues habrá empresas que por necesidades del negocio pueden necesitar capital y no haber pues esta inversión no directamente como por eh, pues, fondos de inversión, fondos institucionales y van a ir a buscar ¿no? oportunidades para que otras empresas ¿no? que puedan complementar como su portafolio, sus servicios o tener mejor talento incorporen est estos negocios. ¿no? Entonces creo que es un año que en Colombia, en Latinoamérica pues se va a ver como más movimiento movimiento de fusiones y adquisiciones, y, y puede ser un año interesante por ese lado. Estaba viendo un informe que me mandaron un mm. man eh, donde ustedes hablan de que el año pasado hubo como unas 175 entre fusiones y adquisiciones, y el valor el año pasado hasta noviembre estaba cercano a los 3 mil millones de dólares, o sea que de pronto este año puede ser más intensa la actividad. Sí, a nivel de fusiones y adquisiciones, Adquisiciones, sí, creemos eh, que puede ser interesante, ¿no? O sea, ha ido, lo, lo, lo que yo veo es que cada vez pues habrá más empresas, ¿no? Que sobre todo pues a nivel de inversión, pues el dinero que tienen va a llegar casi a, como a su límite, ¿no? Eh, buscar inversiones pues eh, en el mercado va a ser más difícil, ¿no? Los inversionistas están mirando con mucho más ojo, entendiendo mejor como los números de todos los negocios y están invirtiendo de manera más selectiva, entonces ahí se abre una oportunidad muy grande para que otros negocios, ¿no? Que todavía pues tienen capital, están creciendo, eh, puedan hacer pues estas acciones con otros negocios que complementen mucho como el portafolio y ahí pues eh, la actividad yo creo que bueno, va a ser bastante interesante. Bueno, man, ¿y cómo se va sí. a mover lo que tiene que ver con con la presencialidad, con el trabajo remoto y pues por supuesto esa parte híbrida, ¿cómo, ¿cómo lo visualizan? Yo creo que eso pues ya no va a cambiar mucho, ¿no? Creo que eh, desde que salimos de la pandemia, eh, muchos negocios pues ya se han ajustado, ¿no? Como a las maneras de, de hacer. Hay empresas que son 100% remotas, hay empresas híbridas, eh, hay algunas empresas ¿no? que ya han vuelto como a 100% presencialidad por, debido pues a que necesita su negocio, nosotros pues en 30 tenemos un trabajo híbrido ¿no? donde tenemos gente que trabaja de manera remota en diferentes países de Latinoamérica, tenemos un gran equipo ¿no? que eh, varios días a la semana pues asisten a la oficina que tenemos en Bogotá y creo que los negocios pues van a seguir adaptando ¿no? como eh, sobre todo pues se van a adaptar mucho pues también como a las necesidades de su negocio, van a seguir adaptando pues, las estrategias ¿no? de, de trabajo híbrido que, que han, han tenido después de la salida pues, de, de la pandemia. Bueno, hablemos de tecnologías emergentes, como lo que tiene que ver con, con Metaverso. ¿Qué se prevé que pueda pasar este año en, en su adopción en cuanto a las empresas más medianas y más pequeñas en América Latina? Creo que todavía pues, es muy temprano no como para que pequeños negocios, empresas medianas, pues, adopten, ¿no? Como estas tecnologías, eh, todavía es algo muy reciente, ¿no? Que, toda, que muchas empresas, pues, grandes están entendiendo cómo pueden crear, pues, productos, ¿no? En el metaverso, en mejores experiencias. Y creo que todavía, pues, todavía no va a llegar tanto como a los, a los pequeños negocios. Bueno, ahora hablemos de todo lo que tiene que ver con ese mercado B2B y esa tendencia que, que sigue el aumento de software as a service, todo lo que tiene que ver con la nube. Buenísimo. O sea, ahí yo creo que en Latinoamérica, pues, lo que se ha visto, ¿no? Es como las primeras, pues, startups, empresas tecnológicas, pues, se han enfocado mucho, ¿no? Como en el, consum en el consumidor final. Eh, y cada vez pues se está creando un talento muy grande, ¿no? Que eh, no solamente, pues, como sabe crear producto tecnológico, sino sabe, eh, entiende mejor, ¿no? Como las necesidades, pues, de las diferentes empresas. Al final, pues, muchas de estas personas, ¿no? Están trabajando en empresas, pues, que han crecido mucho tienen un tamaño relevante. Y va a salir, pues, muchos emprendedores nuevos, ¿no? Que van a crear, pues, al final, pues, estos SaaS B2B, ¿no? Que al final, pues, son plataformas tecnológicas eh, que les ayuda pues, a, lo, a las empresas de diferentes tamaños, ¿no? empresas medianas, empresas corporativas, a resolver pues, necesidades que puedan tener alguna de sus áreas dentro del negocio. ¿no? Entonces, cre yo creo eh, que pues, es un movimiento ¿no? que va a surgir con, bueno, eh, durante este año y más empresas, más emprendedores se van a enfocar ¿no? en, en este segmento y no solo como dar mejor servicio tecnológico al consumidor final. Man, hablemos de un aspecto que es absolutamente vital en cualquier organización de cualquier tamaño, grande, mediano, o pequeña, y es lo que tiene que ver con los equipos de trabajo, con el talento humano. ¿Qué, qué podemos predecir ahí? ¿Qué va a pasar este 2023? Yo creo que las empresas, pues, eh, sobre todo en este año, ¿no? Que no van a crecer tan rápido como en otros años, sobre todo, pues, no hay una entrada de capital tan fuerte. Las empresas no van a crecer tanto ¿no? como a nivel de número de empleados, pero sí lo que van a ver es cada vez pues, un alza ¿no? como hacia esa calidad, ¿no? que el talento humano que tienen cada vez pues, sea de mayor calidad. Y en mi opinión, ¿no? pues, o sea, la verdad es que Colombia pues, está muy preparada ¿no? para eso. Cada vez pues, vemos profesionales más cualificados en todos los roles, ¿no? ¿no? En, tanto en roles como de tecnología, en roles de marketing muy enfocados como a marketing digital, eh, tanto temas de desarrollo de negocio, ¿no? ventas eh, y creo ¿no? que eso va a ser como el movimiento ¿no? de las empresas pues este año, buscar talento de mayor calidad, dedicar más tiempo a los recursos que tienen y ayudarlos a crecer ¿no? dentro del, ne del negocio y no tanto en crecer pues una nómina eh, tan grande. Bueno, y en lo que tiene que ver con la adopción de tecnología como tal, pues no solamente lo que hablamos ahora, pues de algunas aplicaciones y todo lo demás, sino también inversión. ¿Crees que este año cómo se puede comportar? Ahí creo que a nivel de inversión, lo que vamos a ver es que todavía, pues, en empresas que están surgiendo, ¿no? En ideas de emprendedores eh, que están surgiendo, ahí pues van a recibir inversión, ¿no? Como para lanzar sus proyectos y validar en el mercado pues, si es una buena idea y hacerlo crecer. Y luego lo que vamos a ver al final es que en negocios que ya llevan algo de tiempo, necesitan capital para crecer mucho más rápido, ahí los inversionistas pues, van a ponerle más foco en negocios que sepan que pueden ser rentables eh, a mediano o largo plazo. ¿no? Que vean pues, un caso de negocio, ¿no? un plan de negocio donde eh, la rentabilidad pues, este pues eh, Ahí, ¿no? Entonces yo creo que es un poco más el foco ¿no? de inversión y, y a nivel de adopción de tecnología eh, creemos que bueno saliendo de la pandemia eh, llevamos pues ya varios años, ¿no? cada vez pues los pequeños negocios entienden ¿no? que la tecnología es necesario para sus negocios, eh, nosotros pues desde 30, en, en 2022 ¿no? hemos impactado más de un millón de tiendas en, eh, en Colombia y creemos que pues, otros negocios ¿no? que creen tecnología para pequeños negocios o para empresas medianas, van a tener un impacto bastante grande. Van y en general, ¿cómo has visto el desarrollo del emprendimiento en América Latina estos últimos años? La verdad que increíble. Eh, me fascina pues el talento que, que, que existe aquí en la región, las ganas que la gente tiene ¿no? en de verdad crear cosas con impacto para, para la región y creo que a pesar ¿no? de los niveles de inversión que este año pues, seguramente pues, bueno, bajen un poco ¿no? comparado eh, con, con otros años e incluso antes de la pandemia, creo que cada vez pues, hay emprendedores ¿no? mucho más preparados que quieren crear cosas nuevas y cada vez pues, van a salir más, más negocios, más, más startups y que van, bueno, que van a romper ¿no? Como el, el status quo. ¿Y cuáles serían esas recomendaciones principales que le harías a esos emprendimientos que están en Latinoamérica para que este año, que es de incertidumbre, de nubarrones en el horizonte, pues igual se sostengan y les vaya bien? Sí, yo creo que lo, lo primero es, si empiezas un negocio, ¿no? O ya tienes un negocio que lleva pues algo de tiempo, lo primero es, ahora más que nunca, entender pues las finanzas de tu negocio, ¿no? Yo creo que el año pasado o el anterior, pues por razones ¿no? de que había pues bastante inversión pues uno podía pues eh, no ser tan juicioso ¿no? como entendiendo todo, todos los números del negocio y este año pues va a ser muy importante, ¿no? al final pues uno se tiene que apretar un poco de cinturón, entender pues muy bien ¿no? cómo, cómo es la rentabilidad del negocio, en qué estamos invirtiendo el dinero y para eso pues uno, pues bueno, tiene que ser consciente, ¿no? entender pues cuáles son las mejores herramientas para eh, para llevar pues, este seguimiento de los números. Luego, constantemente, pues estar como evaluando el mercado. ¿no? Uno pues, necesita entender bueno, cómo se compara al final lo que está ofreciendo, ¿no? su producto, su, su servicio con la competencia. Entender muy bien cuáles son esas necesidades ¿no? que sus clientes están buscando. Al final, pues, eh, cada año, pues, eh, las necesidades de los usuarios, de los clientes pueden ir cambiando. y algo muy importante también ¿no? como tercer punto es siempre pues, priorizar el servicio al cliente. ¿no? Eh, los buenos negocios al final hacen que los clientes pues, vuelvan ¿no? a comprar el producto o el servicio y si uno no brinda esa mejor experiencia al final pues, se va a ir a otro negocio. ¿no? Entonces eh, creo que eso es muy importante, ¿no? sobre todo en un mundo donde al final perder un cliente es muy costoso y luego claramente pues, bueno, ver cómo puedes generar más dinero. ¿no? Eh, seguramente uno pueda seguir creciendo ¿no? con el negocio como lo tiene estructurado actualmente si ve nuevas oportunidades ¿no? de ampliar pues, su portafolio de productos. Eh, ahí, bueno, cualquier negocio ¿no? puede probar nuevas ideas y, eh, y, y vender cosas nuevas. Ahí pues, a uno le ayuda pues, crecer, ir creciendo el negocio, cada vez ser más competitivos y ya por último, como definir un como una estrategia muy clara ¿no? para este 2023, entender a final de año pues, cuántos ingresos pues, uno quiere crecer, cuál es esa inversión ¿no? que uno tiene que hacer para llegar a ese nivel de ingresos, eh, voy a poder hacer esa inversión o no, entonces marcar muy bien ¿no? como una estrategia y el plan de negocio. Bueno, Man, y finalmente, ¿cuál es ese papel que juega 30? dentro del emprendimiento latinoamericano? ¿Cómo es que está aportando en el día a día? Sí, 30 pues ayuda a los micronegocios, ¿no? de toda la región y de Colombia a primero pues, ser muy juiciosos ¿no? con, con sus finanzas. Eh, nosotros pues, creamos una aplicación donde pueden registrar sus ventas, gastos, controlar inventario, tienen un manejo ¿no? como eh, de sus finanzas y a partir de ahí nosotros les brindamos otros servicios, ¿no? Les ayudamos a, a poder crecer. Eh, negocios, al final, pues, tiendas, ¿no? De, de barrio, papelerías. Eh, pueden vender pues, nuevos productos, ¿no? A través de 30 pueden vender, por ejemplo, recargas, ¿no? Suscripciones de, eh, de plataformas digitales. Y eso, al final, no requiere una inversión del negocio. Simplemente, pues, cuando requiere vender el producto, pues, puede venderlo a través de 30, ¿no? Y luego, adicionalmente, nosotros pues les ayudamos ¿no? a ofrecer un producto más amplio de eh, un portafolio más, más amplio de productos a través de nuestro marketplace ¿no? donde conectamos diferentes proveedores en la plataforma de 30 de ahí pues el negocio ¿no? puede buscar qué productos actualmente no tengo y que a lo mejor pues los negocios que están cerca míos pues, están vendiendo y puedo comprar a través de, de la aplicación. Bueno, man, ¿cuál sería ese mensaje final así contundente para los emprendedores que ven negocios en tu mundo en diferentes países de iberoamérica Yo creo que lo primero de todo es, bueno, asegúrate ¿no? de entender muy bien pues, las finanzas de, de tu negocio. Con eso, pues, entenderás ¿no? cuál es la rentabilidad que tienes actualmente, cuánto generas cada mes. Y a partir de ahí, pues, vas a poder crecer tu negocio, ¿no? saber dónde estás y crear un buen plan ¿no? Como de crecimiento. Y a partir de ahí, pues nada, tu negocio pues, va a seguir prosperando eh, y, te, y desde 30 pues, también te podemos ayudar ¿no? a poder generar más ingresos, eh, acceder pues, a, a, mayor, a mayor portafolio y que puedas lograr al final tus metas este año. Bueno, un agradecimiento muy especial a Man Hey Low porque nos acompañó, él es cofundador de 30 y muchos éxitos en, en toda esa labor de apoyar a los emprendedores y a los empresarios en toda América Latina. Muchas gracias Juan Carlos por tu tiempo. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.